A ver cómo raya el chocolate. Es chocolate águila. Y acá tenemos la leche en polvo, el azúcar. Y acá el azúcar y la leche en polvo. Y solo falta el chocolate. ¿O no, Abu? Sí. <ríe> mira, mira, a ver cómo lo tiro. A ver que lo mezclo. No, ah, no, esto está... No, está mojada. No, no, no, no, no limpiala. Ya la lavé. Ok, abuela. ¿Cómo? revolvé. A ver que revuelvan. Miren cómo va quedando, eh. Uf, qué rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Está, no se te va a caer Listo uh, Lo dejo así y luego a revolver Ahora hay que esperar a que se caliente el agua Estoy loca. A ver cómo se prepara no no para tirar el agua. Bueno, luego lo vemos. Adiós amigos.